Antes que acabe el año, el PRI pretende aprobar la Ley de Seguridad Interior, donde el presidente podría utilizar al ejército a discreción contra la población civil representando un paso peligroso hacia la construcción de un régimen militar. Dicen que se trata de limitar al ejército, pero lo que la ley realmente hace es darles un cheque en blanco para mantenerlos en las calles. Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Lejos de mejorar, la violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Desde que Felipe Calderón inició con la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó. En el 2006 teníamos los índices de homicidios más bajos de nuestra historia, 8 por cada 100 mil habitantes. Dos años después, 24 por cada 100.000 habitantes. En México, por una persona que muere por uso de drogas, 12 personas mueren por la guerra contra las drogas. No nos están matando las drogas, nos están matando las balas. Y como no hay investigación acerca de los homicidios, no podemos saber si se trataba de delincuentes o de gente inocente que simplemente estaba pasando por ahí. Nosotros íbamos por la playa de Matamoros, mi familia, mis hermanos y mi esposo y yo, Pasamos por un retén, no, sin imaginarnos, no nos hicieron parada. Al pasarlos, no muy distanciados, nos empezaron a disparar por atrás. Este, casi la mayoría de mis hijos iban atrás en el maletero. Desafortunadamente, pues en ese accidente fallecieron mis dos niños. Este, a mi hijo, el de, el de 10 años. A él me le dieron un balazo aquí atrás, al de cinco años, él me falleció en mis brazos. Yo quise ir a rescatar a mi hijo, el que me había quedado atrás en la cajuela. Cuando yo quise ir, ellos me aventaron, no sabré decirle qué fue lo que me trono a mí, que de hecho yo me llené de, de esquirlas, en la cabeza, aquí, en todo el cuerpo. Yo del miedo mejor corrí y lo dejé a mi hijo ahí. Más de 166 mil mexicanos han muerto desde que inició la guerra contra las drogas hace 10 años. Eso es más de la mitad de todos los colombianos que murieron a lo largo de 54 años de guerra civil. Antes de la militarización de la seguridad pública, uno de cada 30 de las personas detenidas por el ejército reportaba haber sido sometida a toques eléctricos. A partir de la militarización, ese número subió a uno de cada tres al inicio de la Guerra de Calderón, solo teníamos ocho grupos de delincuencia organizada. Hoy, tenemos más de 200. En los primeros cinco años de esta guerra, las fuerzas públicas mataron a 3.257 mexicanos. Esta es la misma cantidad de muertes por ejecución que tuvo el régimen militar de Chile en 15 años. Estamos llegando a 30.000 desaparecidos en México. Eso quiere decir que es mucho más que 22.000 desaparecidos durante el régimen militar en Argentina. Soy la madre de Jorge Antonio Parral Rabadán. Mi hijo fue ejecutado y escondido por miembros del ejército. Andaban haciendo un operativo, un operativo sin estrategia. Hay notas periodísticas que narran que en ese lugar el ejército mató a más de 50 personas ellos entraron al lugar donde mi hijo y otras personas se encontraban secuestradas y empezaron a disparar. Tengo entendido que estaba en una habitación y al oír los disparos salió corriendo con otras dos personas. Trató de esconderse en una camioneta, pero le dispararon. Las camionetadas de gente muerta pasaban por el pueblo y que ese caso lo conocen como Tlatlaya 1. Al parecer, nuestros legisladores no quieren ver la realidad y no quieren leer la ley con cuidado, porque si leyeran la ley con cuidado, se enterarían que hace lo siguiente. Además de una larga lista de acciones que se autoriza a las fuerzas públicas a realizar en el contexto de la seguridad interior, como son el establecer bases de operaciones, el realizar patrullajes, la lista cierra con un genérico y las demás acciones que se consideren necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Lo que juzguen, lo que quieran, no hay controles a las acciones que autoriza esta ley. A mí cuando me detuvieron, a mí no me los elementos del ejército no me preguntaron nada. Simplemente yo estaba hablando por teléfono. Simplemente llegaron, me apuntaron, me dijeron que qué estaba haciendo. Estoy hablando por teléfono. Me dieron un golpe con, con el rifle aquí, me tumbaron el diente, me subieron a una camioneta y llegamos a una casa y me llevan con uno que traía lentes. Dime dónde están las camionetas. Le dije, no, en realidad yo no sé. Y me dieron un golpe aquí, en el oído. Traían una bolsa que... que, que nomás ellos le hacen, le hacen así y ya se ajusta para empezar a asfixiar. Me la pusieron y la bolsa se me metía. Yo la sentía, la bolsa acá. Me la quitaron, ya recuperé el aliento. Nos bajan a todos y nos llevaron a otra casa. Yo después me di cuenta que era el cuartel donde llegamos y veo una mesa repleta de, de armas, carros de este lado. Ahí yo me di cuenta que me estaban acusando de delincuencia organizada, secuestro, armas, carros robados. Después llegué a un penal federal en Tepic, Nayarit. Ahí estuve casi siete años por un delito que, que, que no cometí. El Ejército lo sabe y lo ha dicho que no es la institución adecuada para reducir la violencia. Ninguno de nosotros estamos los ustedes aquí, estudiamos para perseguir el país. Nuestra idea, nuestra función es otra y se es está desnaturalizando. Ellos no están capacitados en labores de investigación, no están capacitados en labores de patrullaje civil. Otro ejemplo de lo que hace la ley. El artículo 28... Señala que en labores de inteligencia las autoridades pueden utilizar cualquier método de recolección de información, cualquiera. Estaba yo dormido, cuando empezamos a escuchar golpes, rompen mis puertas, se meten, nos amarran. Nos llevaron a una bodega donde nos estuvieron golpeando y nos llevan presos un año y cuatro meses en el penal de Tepic. Y el problema es que el ejército está en la calle, no porque ellos quieran, sino porque los presidentes municipales, los gobernadores, no cumplen con su obligación que es darnos seguridad. Toda la información generada por esta ley se considera de seguridad nacional y queda reservada. Ni siquiera el Congreso puede pedirla. El presidente puede activar esta ley por sí solo, sin necesitar la aprobación del Congreso. Ni siquiera se le exige al presidente que nos diga cuáles van a ser los objetivos que va a perseguir. Atrapar al Chapo, recuperar Palacio Nacional, este, establecer la seguridad en un tramo de carretera. No tiene que fijar objetivos. El presidente puede alargar y alargar y alargar el uso de los militares en las calles. La ley llega al extremo de decir que se puede utilizar la fuerza pública, incluso la fuerza letal, para controlar la resistencia no agresiva. ¿Qué quiere decir eso? La protesta pacífica. Pretenden aprobar la ley de seguridad interior. Y queremos decirles a los legisladores, a los senadores, que es un gran riesgo. Pensamos que si no teniendo ellos una ley que les permita... Actuar libremente, hacen atrocidades, teniendo esa ley, sería espantoso. No queremos esto para México. Queremos una policía fortalecida. Pues yo pienso que, que están mal. Que están mal porque el ejército no está capacitado para, para andar así haciendo detenciones a las civiles. Si no quieres que esta ley se apruebe, 1. viraliza este video y dos, métete a seguridadsinguerra.org. Con un solo clic puedes mandarle un correo a cada uno de los 500 legisladores que quieren aprobarla.